Jauregui. Actualmente soy gerente de marketing y junto con mi esposo estamos emprendiendo un negocio de alitas R&F Wix. Esto del negocio de las alitas inició porque, bueno, hacíamos reuniones con la familia y amigos, hacíamos las alitas y pues les encantaron y nos decían mucho que si las íbamos a vender o por qué no poníamos un negocio y la verdad es que no le dimos mucha importancia hasta que llegó la pandemia. Y una amiga muy querida nos dijo que ella quería un pedido de alitas. Entonces, eh, pues fue el momento de iniciar y de, bueno, eh, investigar costos, eh, pues logo, nuestra página de Facebook, cómo nos íbamos a publicitar, qué días íbamos a, a realizar lo de las alitas. Y con esto de la pandemia, pues teníamos pues, el tiempo para organizarnos, porque pues los dos somos godines, pero trabajábamos en la casa. Entonces, pues nos ayudó a organizarnos y poder lanzar, pues RF Wings, estamos en redes sociales y pues estamos empezando a vender, queremos crecer mucho más y así es como iniciamos. Pues mis sueños de niña siempre fueron bailar, me encantaba bailar, así que yo quería ser una gran coreógrafa, me gustaba actuar y me gustaba, eh, yo decía que quería ser actriz de teatro eh, y también me, mi sueño era viajar por el mundo. Si bien no soy coreógrafa ni actriz, eh, siempre he pensado que hacer lo que nos gusta eh, y tratar de ser lo más feliz que se pueda, es parte de, de ese sueño que tenemos todos desde niños. Pues mi principal motor es mi familia, eh, principalmente mi esposo, que en este momento pues, es mi equipo con el que estoy emprendiendo R&F Wings, que es Romina y Fabián. Y bueno, sin dejar de mencionar pues a mi familia, a mis papás, mi mamá principalmente que siempre me estuvo insistiendo en que luchara por mis sueños eh, y también pues por mí misma, soy mi propio motor porque quiero salir adelante, porque quiero ser la mujer en la que yo me siento orgullosa, que ya lo soy pero quiero todavía más y por supuesto quiero que este pequeño negocio crezca para poder dar empleos y, y poder lograr todo aquello que me inspira mi familia, eh, mis sueños, mis propias metas, y pues también, porque qué no?, eh, mis amigos, que siempre me están apoyando y echando porras, también son parte de este motor que me incita a querer crecer y querer seguir luchando para convertirme en la persona que quiero ser. El único consejo que les puedo dar es que nunca se rindan y que siempre salgan de esa zona de confort que muchas veces nos aterra, que nos da miedo emprender o hacer algo por miedo al fracaso, pero ese es el, el miedo que nos va a impedir lograr nuestros sueños. Lo primero que hay que hacer es creer que podemos hacerlo y decir yo puedo hacerlo, yo quiero hacerlo y tengo todas las armas para poder lograrlo. Creo que principalmente es tenerle fe a nuestros proyectos. Ese es mi consejo.